¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? A ver, estuve leyendo los, los mensajes que han escrito acá en el grupo en referencia a esto de la motivación intrínseca y extrínseca y quiero contarles o, o distinguir un poco ciertos comentarios en particular que me parecen súper interesantes y enriquecedores. Tengamos en cuenta que siempre actuamos en un entorno como docentes, como personas, como padres, como directivos, no importa el rol que tengamos, siempre tenemos una participación dentro de un grupo o un equipo, por eso los invito a hacer dos distinciones. Independientemente de si el chico está motivado o no está motivado, que te, esto sí tiene que ver con la motivación intrínseca, ¿sí? si se quiere, nosotros somos parte vital e importante de la motivación extrínseca. ¿sí? Con lo cual, y esto ahora voy a ir atando cabos, acá en Argentina se le dice atar cabos cuando uno empieza a relacionar cosas que, que ya le pasaron o que ya dijo. En el grupo hablamos de liderazgo, de trabajo en equipo, de trabajo en grupo y de la inteligencia emocional. Si nos consideramos líderes, y no ahora no recuerdo quién, quién de ustedes había dicho una hermosa distinción de ser un líder flexible... ¿Sí? Digamos, si nosotros tomamos nuestra, nuestro rol de líder del equipo o líder del grupo y aplicamos nuestra inteligencia emocional y nos hacemos cargo de nuestro rol en la motivación extrínseca del grupo, vamos a poder lograr grandes cambios porque al ser conscientes de nuestro rol, al saber qué estamos haciendo y desde qué lugar lo estamos haciendo, vamos a ser mucho más efectivos. Esto también tiene que ver con la inteligencia emocional. Uno puede gestionar mejor las cuestiones ¿sí? cuando uno sabe lo que está haciendo. Entonces los invito a que un desafío mayor, más allá de que el grupo lo vean como que no está motivado, o algún chico en particular no está motivado, o dentro de nuestro grupo de, de docentes con el cual estamos trabajando algún tema en particular, a nivel equipo, vemos que algún docente no está motivado para tal función, o como directivo, vemos que nuestro equipo no está motivado, o una persona, uno de los docentes no está motivado, hagámonos cargo de este rol de liderazgo en ese sentido, porque si estamos identificando esto, somos responsables de ser el motor de esa motivación extrínseca. Les dejo simplemente esto, eh, espero que, como siempre, que todos los comentarios de todos sirvan para todos. Yo lo hago desde mi humilde posición y opinión y rol de coach. Y como siempre espero que los espacios de educación sean mucho más sanos, más abiertos, más democráticos y mucho más enriquecedores para todos. Les dejo un saludo. Hasta luego. Si estás interesado en tener sesiones de coaching, puedes contactarme por Facebook o WhatsApp.